Ingresa tu cuenta y contraseña. Selecciona la actividad de tu agrado. Verifica fecha y horario. Regresa a tu perfil. Y en estos tres circulitos, selecciona el que dice Pases. ¡Listo! Imprime tu pase y preséntalo en taquilla.